Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Hoy me encuentro en compañía del Camarlengo de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal o del Templo Luciferino. Él es el encargado de, llamémoslo en otros términos, el mensajero o el que organiza los eventos, el encargado de, de la logística acá en el templo. Cuando se realizan eventos internacionales o eventos nacionales, cuando ustedes han tenido la oportunidad de ver el templo abarrotado con 360 personas, el cabarlengo es el encargado de organizar la estadía, el hotel, de organizar eh, el transporte, la alimentación, todo lo que es la logística que implica recibir personajes y personas de diferentes partes del mundo. Él es el encargado de esa área. Eh, no solamente él, tengo otros funcionarios, otros miembros que se encargan... Cada uno tiene sus funciones. Eh, les quiero reiterar la invitación a todas aquellas personas que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer, que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Acá, directamente en el templo o a distancia. contacten desde cualquier parte del mundo. Al WhatsApp que aparece en pantallas o a mis correos electrónicos. No respondo nada por redes sociales. Atrévete ya y déjate sorprender.